Gracias Francis, miren, hay que admitir que independientemente no, no. de algunas contradicciones sí, sí. que, que eh, manifiestas aquí por eh, el amigo Luis Abreu, sí. ciertamente en la parte final de su entrevista Le puso dejó sazón. dejó un elemento, dejó un argumento que, que es nosotros, de razonamiento, mira, de análisis. Un elemento de que que, no, que derrota todo plan de democracia no, no, no, no, en esa. No, no lo derrota, <risa> pero es digno de análisis. Sí, el, sí el, porque lo derrota, ingenier, no, porque que, que nosotros, nosotros no hemos alcanzado esos niveles. Y es bueno que esa parte que él planteó de la libertad eh, eh, que tenemos aquí versus la libertad de otros países bueno que la analicemos y ver qué de ahí se puede sacar porque para ¿Qué eso provecho es el provecho tenemos ya. miren el comentario mío de hoy es un comentario muy fuerte que yo lo quería preparar con más tiempo pero anoche al ver un vídeo de un personaje eh, que yo lo califico y le voy a pedir excusa a Francis, ¿verdad?, porque tiene una cercanía familiar. Yo lo considero, lo considero funesto en la historia de la República Dominicana. No lo ha sabido analizar. Pero que a, el domingo en su programa emitió unas declaraciones que me parecen dignas de un comentario. Vamos a escuchar a Vincho Castillo, Mario Vinicio Castillo, Marino. incitando, Mario, Marino, Marino, Marino Vinicio. Vinicio Castillo, incitando al pueblo dominicano, a tener los fusiles sobados para una posible entrada de haitiano a nuestro país. Vamos a escucharlo. El hecho es que la prensa internacional, creo que en BBC es que aparece la versión, dice, República Dominicana cruza los dedos ante los sucesos de Haití. Es decir, esta damita temerosa de nación suela está espantada y cruza los dedos por lo, que, por lo que está pasando. No, esta nacioncita que ellos desprecian tanto tiene que unirse, no para cruzar los dedos, sino para tener preparadas las armas, sobar los fusiles, apoyar sus instituciones y establecer las diferencias. ¿Lo analizaste bien? Miren, en el hace unos días... Yo dije aquí que nosotros le debemos la libertad. Oiga bien, oiga bien, la palabra libertad, ¿cuál es el antónimo de libertad? Esclavitud, ¿verdad? Nosotros le debemos la libertad a los negros, ¿m? esclavos que estaban en aquella parte que se sublevaron y dijeron se acabó a raíz de la revolución francesa, dijeron ya está aquí. Estamos hartos de que nos exploten, los negros haitianos. O sea, los negros esclavos en ese momento que luego se convirtieron en haitianos, pero es lo, es lo mismo, lo mismo. Y a ellos, a esos morenos, a esos esclavos negros que lo traían de África, le debemos la libertad en la isla. Dígalo usted, quiera, búsquele la vuelta a eso y piense como usted entienda y va a encontrar el mismo resultado. A ellos le debemos la libertad. A los trinitarios le debemos la separación de los blanquitos, de los españoles, de los negros. Son dos hechos totalmente diferentes. Porque no éramos esclavos, no estábamos subyugados. Eso es lo primero, porque le han querido vender que nosotros éramos esclavos de los haitianos, que estábamos subyugados. Mentira. ¿Saben por qué? Primero, siempre esta parte española, los blanquitos, representaban una amenaza para los negros esclavos que fue, siempre fueron esclavos y explotados. Y por eso, en un momento determinado, ellos invaden la isla ante la posible amenaza de que, él, de que esta parte española volviera a convertirlo en esclavo. Porque ese era el contexto social de ese momento. Ese era el contexto social. Incluso, en este país no había nada. de 1809 a 1821, con el, eh, que fue el periodo de la España, Boba, aquí no hubo nada. Aquí no había nada. Y ellos sí eran eh, potencialmente... Eh, eh, económicamente fuerte fue prácticamente vengan a ayudarnos aquí no estamos muriendo de hambre ese fue el contexto social pero como alguien un día llamó y dijo ¿y dónde fue que tú estudiaste? ¿en qué escuela fue que tú fuiste? déjese de eso, que a mí en la escuela me dieron poca cosa de historia, muy poca cosa lo que yo he aprendido, lo he aprendido después en este libro que me recomendaron en la universidad y que debo admitir que en la universidad leí poca cosa de él para que entiendan lo que es el constructivismo, en la universidad yo leí poca cosa de este libro de Wenceslao Vega, poca cosa, lo que, lo que me decían eh, para llenar la clase y eso, pero después lo peiné de arriba abajo, peinado de arriba abajo, y qué yo encontré aquí, vamos a ver si era verdad que éramos esclavos, aquí según Wenceslao Vega, y que la historia o algún historiador me desmienta, miren quién eran militares de, de, de, de la Guardia Nacional Haitiana, en, en, en, en, la, en la época de la ocupación vamos a ya este ya conmigo este servicio militar dentro de la Guardia Nacional llevó a toda la juventud urbana que en ese momento no era dominicana eran los blanquitos de aquí a servir bajo las armas circunstancias que fue aprovechada ¿por quienes, por los, las ideas separatistas para eh, entrenarse en táctica y disciplina militar con fines ulteriores, es decir con fines posteriores, ¿quiénes estaban ahí? Juan Pablo Duarte, que fue cabo de la Guardia Nacional en 1834. Entonces, si éramos esclavos, si éramos subyugados, ¿qué hacía un blanquito formando parte de la Guardia Nacional? Seguimos. ¿Quién aquí también? Luego, eh, a ver, para ser escogido capitán en 1842, aquí está, eh, déjame ver, eh, Felipe Alfaú, aparece Eusebio Puello, que era capitán, y así sucesivamente. Creo que aparece también Pedro Santana por aquí. Y éramos esclavos, y éramos subyugados. Estos eran los blanquitos españoles que estaban en la Guardia Nacional Haitiana, que era la que tenía el control de, de, de la isla. Pero sigamos. Por aquí, yo guardé otros regalitos. ¿Quiénes fueron los, los, los primeros que fueron elegidos ¿verdad? para, para el, la, la redacción de la Constitución? Los que habían sido constituyentes de la Asamblea Haitiana dominicanos, no dominicanos porque en ese momento no éramos dominicanos españoles, blanquitos y éramos subyugados y le van a seguir le van a, le van a venir a la gente con esa mentira porque es una mentira pero aparecen ellos siendo aquí militares los blanquitos de la parte española siendo militares y miren esto eh, aquí aparecen eh, lo que eran de la Junta Popular, luego que se... Pedro Alejandrina Pina, Manuel Jiménez. ¿Quién eran esos? Eran diputados haitianos. Oigan de la Asamblea Haitiana. Y éramos subyugados. Es que la, es que la historia que está dando en la escuela, como que no... Como cuando tú la investigas fuera de la escuela. Como que tú dices, pero ven acá, por esto, esto no me parece lógico. Es que aquí, miren aquí. Vamos, lea conmigo aquí. Buenaventura Báez. Miren que estoy citando a Wenceslao Vega, Buenaventura Báez, Manuel María Valencia y otros diputados de la constituyente haitiana de 1843. ¿Mm? ¿Quiénes fueron estos? Los constituyentes que buscaron, lo primero que buscaron para la constitución dominicana en 1844 porque ya tenían la experiencia. ¿Y qué eran? Eran españoles, eran blanquitos. Y pertenecían a eso Lo que desmonta De acuerdo a Wenceslao Vega ¿m? Lo que desmonta Que éramos subyugados por los haitianos Mentira Y entonces ahora se quiere venir con un discurso de odio Ellos quieren venir para acá quitando la tierra Mentira Los haitianos Los haitianos quieren más a su patria Que los dominicanos la suya Créalo escúchelo para que usted vea Estúdielos Hablan siempre su idioma no se dejan influenciar por los dominicanos, ni por ninguna raza, ni por ninguna cultura. Escuchan su música, escuchan los programas de Haití. Su música la escuchan. Ustedes no han escuchado, difícilmente, a un haitiano escuchando bachata ni merengue. Ellos escuchan su música. Eso habla de la fortaleza de ellos como cultura. Eso habla de, Ah, pero que hay que escucharlo y detenerse. Y de vez en cuando hablar con ellos. Y aquí en este país... Son menos delincuentes los haitianos que lo que, que, lo, que lo que son los dominicanos en Estados Unidos y en Europa. búsquelo para que usted vea los numeritos. Hay menos delincuentes haitianos aquí que los dominicanos delincuentes en Estados Unidos. Y esto parece que yo sería eh, defendiendo a los haitianos o que yo no soy nacionalista. No, pero la verdad hay que decirla. No es verdad que nosotros éramos aquí esclavos de nadie. Nosotros nos separamos de los negros los españoles se separaron, y bien que lo hicieron, perfecto, porque ese era el contexto, pero no era verdad que estábamos subyugados por nadie, éramos, teníamos participación en la constituyente, era, teníamos diputados, teníamos militares de alto rango, no éramos subyugados, y viene Vincho Castillo, este señor, eh, funesto, de, de la historia dominicana, que siempre ha estado al servicio de los sectores más oscuros que han bueno. dirigido esta nación, a decir bueno. que hay que preparar Gracias, los fusibles, eh, con ese Gracias. odio, racista porque no es no. xenófobo racista no sé qué te tiene... pasa a ti con el doctor castillo pero no, no, no, no lo no lo tienes yo no, con tu concepción no a terminar no lo que pasa es que no tú debes de ser respetuoso pero no me de las déjame condiciones condiciones humanas déjame terminar pero déjame terminar pero ya tú, pero, tú terminaste ya déjame terminar ¿Con este qué? señor insulto eh, racista porque eso es lo que es un racista no no hay y que siempre ha estado al lado de los tenía peores sectores en de entiama. este país al lado de Trujillo tenía una hermana de al lado de Balaguer y al lado de, lo, de los sectores más oscuros, sí, de este la guerra y demás. Gracias, Yayan. Pero no puedo permitir que tú concluyas diciendo de los sectores. Tú pones tu punto de vista, Frederic. Respecto... ¿Fue diputado de Trujillo? Bueno, B vayan pero, a ver dos meses, porque Trujillo le imponía si no lo mataban. Pero así, después quiero que ustedes mismos hagan reflexión de lo que acaba de decir Yayan.